inclusión, el alfabetismo y las distintas competencias del sistema educativo. Y finalmente, el desarrollo de las capacidades digitales y las competencias respectivas. También se respalda la integración de las actividades del IGF con el trabajo que participa en miles de de partes, de partes interesadas, interesadas, científicas y tecnológicas. Científicas y tecnológicas. Y gracias, gracias a este lanzamiento, lanzamiento en ciencia, en tecnología, en tecnología e, innovación e innovación en el foro. En el foro. Y nuestra y investigación, investigación en e-government e es, es un recurso un valioso. valioso. Analizamos cómo, cómo el, el área pública, área pública, pública utiliza la tecnología la digital, la digital y la internet, internet para internet llevar para servicios, servicios a la gente. Quiere. Tenemos el relevamiento 2022 de e-government respecto del futuro de la gobernanza. Las tecnologías digitales eran centrales a la manera en que los gobiernos encararon y siguen encarando la pandemia del COVID-19. Tenemos un relevamiento, la doceava edición de esta publicación que también llama a los gobiernos para tener una estrategia e invertir más en la transformación digital. Distinguidos participantes, entonces los avances. y en los servicios de asesoramiento operativo. sanas, sanas, sanas, la de esa envergadura eh, sin uh, un aporte hay otras barreras que permitirán eh, que las eh, pymes y cadenas de valor regionales que requieran el soporte digital puedan aparecer y trabajar con información libre disponible a todas las partes interesadas y también con apoyo a través de normativa. Muchas gracias. Habla Joel Ford. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Director de África Política Pública. Hola. Habla Cocho Boarque. Buenos días, señora Presidente. Esa era mi parte de los dos minutos. Bueno, voy a utilizar menos tiempo. Soy Cochoa Baake. Soy eh, presidente de política pública para África y Medio Oriente. Este es el primer foro. Y jefe, a pesar de que hace 20 años que estoy trabajando en esto, estoy muy entusiasmado. El tema de la importancia de las asociaciones multisectoriales fue en parte respondida por amigos y colegas. Eh, la honorable Paula, por ejemplo, y el señor Scully. Hay una presencia que muestra la importancia del tema, estableciendo metas de desarrollo, investigación, Debiéramos ser más explícitos. Esto tiene que ver con los ODS, por supuesto. Hay política y normativa que surgen de organizaciones tales como la UIT. La pregunta sobre el papel de las partes interesadas posiblemente eh, tiene eh, distintas perspectivas. En general, hablamos a través de los gobiernos que crean un marco normativo para utilizar. Y también para que las empresas en el sector privado la utilicen. Las organizaciones de la sec del sector civil son aquellas que cuidan e informan las distintas regiones hasta hacia dónde debemos ir, las metas, y, y el sector privado tiene que invertir. Hay distintos aspectos de esto. Todos los papeles son importantes y necesarios, pero a veces hay uh, más variables. El gobierno establece políticas, un ambiente normativo que son conducentes a la inversión, al mayor acceso, pero a veces los gobiernos tienen que llenar las brechas cuando hay brechas de acceso y tienen que de pronto que aportar con un servicio universal. ¿Ya terminaron los dos minutos? ¿Puedo llevar sin, usar sin 15 segundos más? se hace bien hay proyectos excelentes como Chu Africa con siete asociados el cable para conectar este oeste oeste este con 33 países en África Medio Oriente y Asia desarrollando más capacidad con los cables en es, nuevos en estos momentos y todos tenemos que asumir nuestros roles para ver este tipo de proyectos disculpa señora Presidente liderazgo, sabemos que la conectividad es vital para todos nosotros, por eso estamos aquí. Pero la conectividad es onerosa, como escuchamos, necesitamos inversión, implementación de fibra es fundamental en, y como actividad en esta industria necesitamos la cooperación de gobiernos, sector privado, fondos privados, implementadores de conectividad. Es esencial para verificar que la financiación y que la infraestructura se implementa y vaya a los lugares y comunidades que la necesitan. Los gobiernos pueden ayudar en facilitar y señalar a los lugares que lo necesitan, pero la industria también puede ayudar. En la infraestructura dirigida por la comunidad. Esto es importante. Pero también necesitamos que los inversores bueno, necesitan claridad para ver que la inversión sea la correcta. La conectividad tiene que ser significativa y accesible, como ya comentáramos. Pero no podemos arriesgarnos a, un, a una interferencia indebida de los gobiernos. No podemos arriesgar a, a que se interrumpa la red. No podemos tener un mandato eh, descendente con protocolos. Entonces, rechazamos cualquier intento de fragmentar la Internet a través de protocolos de arriba hacia abajo. Esto es malo para la democracia, las inversiones y también para lograr la conectividad universal. Muchas gracias. gracias señora moderadora. África enfrenta muchos desafíos en varias áreas, desde la conectividad, falta de dispositivos, aplicaciones de contenido, educación, y con frecuencia participación insuficiente de las partes interesadas. Si les parece que estos son muchos desafíos, imagínense cómo estábamos hace 30 años cuando recién llegaba Internet. A medida que surgieron nuevas tecnologías, enfrentamos nuevos desafíos. Y en este momento nos enfrentamos con el tema de la seguridad de Internet, que es parecida a la seguridad alimentaria. En lugar de de internet, tenemos que buscar internet continua. Con respecto al segundo objetivo específico, que es la Estrategia de Transformación Digital de África, debo decir que el objetivo es que para el año 2020 todos los dispositivos sean fabricados en África y que gran parte de los recursos sean desarrollados en África también. Teniendo esto en cuenta, debemos también mencionar los riesgos asociados a la dependencia de estas tecnologías. Y tenemos que ver cómo podemos continuar y mantener la continuidad. En África tenemos dificultades en las operaciones de Internet que se llevan a cabo en proyectos con socios globales. Si bien entendemos la urgencia de llevar a cabo una descentralización, somos conscientes de que para hacer esto tenemos que volvernos y desarrollar redes técnicas nosotros mismos. Eso es todo. Gracias. Los intérpretes pedimos disculpas, pero no se escucha el audio. Debido a la implementación de infraestructura, tenemos que tener en cuenta que esto afecta la accesibilidad, a la regulación de la infraestructura en los mercados en el aumento del costo. En algunos casos, el costo de la conectividad, el costo de capital para financiar la infraestructura. Tenemos que hablar acerca de alianzas con institutos internacionales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano y otras organizaciones que pueden brindar financiamiento. Tenemos que tener en cuenta el costo de la infraestructura y también la tecnología subyacente. Estamos viendo avances, redes abiertas que permiten compartir la infraestructura y la capacidad para utilizar la tecnología, para utilizar tecnologías nuevas. Es algo que ahora se está desarrollando. El IGF también está desarrollando Diferentes normativas y esperamos que de esta forma podamos regular el mercado y también reducir los costos. Gracias. Habla otra oradora cuyo audio nos escucha claramente. Le damos la palabra a Doreen Bagan-Martin. Dorin Bagdan Martin. Buenos días, espero que me oigan bien. Los desafíos son complejos y también tienen varios niveles. Nosotros usamos un modelo que llamamos la rueda de transformación digital y abordamos esos desafíos a través de tres áreas específicas: acceso, adopción y creación de valores. Por supuesto, del lado del acceso, el principal desafío es tener la infraestructura necesaria. dijo Rodney, hay un costo y esa es la razón por la cual debemos desarrollar nuevos modelos de negocios. Cuando hay una infraestructura de conectividad, por supuesto, la accesibilidad también es una barrera, el costo de los servicios y por supuesto también el costo de los dispositivos. Y creo que esto nos remite a la primera pregunta acerca de la importancia de las alianzas y de la colaboración multisectorial. El segundo pilar es la adopción. La ministra Paula también se refirió a este tema. El desarrollo de habilidades digitales y la alfabetización es fundamental y necesitamos contenido local e idiomas locales. Eso es totalmente fundamental. Y por supuesto, el tercer pilar es la creación de valores. Allí es donde entra en juego el impacto sobre la vida, poder acceder a toda una serie de servicios educativos, financieros, gubernamentales. Es aquí donde Internet realmente puede aportar valor Clave a la vida de la gente. Y yo diría que también debemos sumar la necesidad de empoderar a la gente para que se puedan convertir en creadores y desarrollar nuevos servicios y recursos que aportan valor a otras personas. Gracias. ¿Habla otra oradora? Ahora hablará otro orador de Etiopía. Silencia palcha Reba, Autoridad de Comunicaciones de Etiopía. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio no es claro y no se puede interpretar. Disculpas, ya que no llega el audio para poder interpretar correctamente al español. La cabina de español pide disculpas, ya que no llega el audio correctamente para poder interpretar. Interpretación de español pide disculpas, pero el audio no llega claramente. intérpretes de español piden disculpas Abré Ford muchas gracias su excelencia. días. Yo soy la responsable de África y de Alianza para Inclusión Digital. Tenemos un marco de políticas y la motivación era que la política y la reglamentación y regulación pocas veces se centran en la realidad de las áreas remotas y rurales. Este marco es una guía de políticas que constituya un lineamiento para acciones que brindarán apoyo para conectividad significativa y equitativa en estas áreas. Las acciones recomendadas deben incluir, por ejemplo, objetivos medibles con un límite de tiempo para lograr conectividad accesible y efectiva con mínima interrupción de datos, específicamente para las zonas rurales. Y aquí se vuelve aún más importante incluir también objetivos de género, dado que si no tenemos estos objetivos, no podremos cerrar esta brecha. No ocurrirá de forma natural, por lo tanto, es importante tener objetivos específicos para cerrar esta brecha de género que ya escuchamos mencionar en las palabras de apertura de esta sesión. Hay algunos ejemplos de este tipo de marco que ya existen en países como Benín y en la República Dominicana. También se recomienda dentro de este marco que busquemos un espectro sin licencia y de bajo costo para poder acceder a soluciones de conectividad abiertas. Hay muchos ejemplos. Y creo que hay varias sesiones que tendrán lugar dentro de esta sesión del IGF que considerarán cómo las zonas rurales, las redes comunitarias y otras tecnologías están aprovechando la posibilidad de ver distintos modelos de tecnología y distintos modelos financieros para cerrar estas brechas y asegurarse de que la gente en zonas rurales también pueda tener una conectividad accesible y efectiva. Gracias. Relador, muchas gracias. Habla el señor Timo En primer lugar, quiero agradecer al país anfitrión Etiopía y, por supuesto, a su excelencia ministro, quien estará presente con nosotros, y, por supuesto, al ministro de Estado. Muchas gracias por su cálida bienvenida y hospitalidad hasta el momento. Es la primera vez que vengo a Addis Abeba, este es un país que está muy lejano de mi país, tenemos una diferencia horaria de siete horas, y para nosotros es muy interesante formar parte de esta ocasión tan importante, y por supuesto, reunirme con gente que tiene tantos conocimientos acerca del sector. En Papúa, Nueva Guinea, Estamos trabajando, estamos desarrollando plataformas para que todos los ciudadanos y regiones tengan acceso a Internet y para que nadie quede afuera. Mi país, Papua Nueva Guinea, ha logrado un gran impulso en su recorrido de transformación digital. reconocemos que Internet sigue siendo un habilitador clave y crucial para la transformación digital. Y estamos muy contentos por estar aquí. En esta reunión tan importante, este año, ampliamos nuestro pronóstico para lograr marcos más amplios de accesibilidad, asequibilidad y confiabilidad. También tenemos una política de acceso universal y, por tanto, modificaremos nuestra política de acceso universal 2009 para llevar conectividad de Internet a todos los ciudadanos de nuestro país. A principios de septiembre tuve la oportunidad de asistir a la reunión original del IGF en Singapur y allí me reuní con personas muy interesantes. Yo vengo de un país muy lejano, así que les pido que me den un poco más de tiempo, ¿por qué no? Muchísimas gracias. Finalmente, en mi ministerio y en el departamento de TIC, tenemos un plan de banda ancha nacional. Tendremos un taller sobre este tema. Internet es algo nuevo en mi país y, por supuesto, también en nuestra región. Lo que estamos haciendo en este momento es tratar de involucrar a todas las partes interesadas y a nuestra gente para que migre a esta área y a la tecnología para poder... Seguir lo que está haciendo el mundo en este momento. Es muy interesante. Espero poder tener más tiempo para hablar más adelante. Muchas gracias. Habla la señora Jorde Y ahora tendrá la palabra el CEO de ICANN. El señor Jordan Marby. Muchas gracias. Es un placer formar parte de este panel. Yo trabajo para la ICANN. Y para explicarles, cada vez que ustedes se conectan en línea, se conectan con una tecla, escuché el ruido de fondo, ¿está mejor mi audio ahora? Cada vez que se conectan tocan una tecla que se conecta con la ICANN o nuestros socios técnicos. Nosotros somos los que establecemos la base para Internet DNS, los protocolos de Internet. Tenemos más de 5.000 millones de usuarios que utilizan esas piedras fundamentales, lo cual es un número fantástico. Esto es lo que crea técnicamente la Internet interoperable y abierta que todos usan. Todos usamos el mismo sistema, pero Internet no es solo eso. Cuando fue inventado, cuando comenzó, se hizo a partir de códigos de escritura latinos en inglés. Uno de los desafíos que tenemos ahora es asegurarnos de que todos los que se conectan, el próximo mil millones de, los próximos mil millones de usuarios puedan utilizar su propio idioma, su propio código de escritura, que no tengan que leer de derecha a izquierda. Y se este es uno de los factores importantes para nosotros, la comunidad técnica, tenemos que trabajar con los gobiernos para asegurarnos de que puedan implementar lo que llamamos aceptación universal, que básicamente consiste en promover el idioma local de cada país. Otra cosa que estamos haciendo en este momento y que es importante para nosotros es que todos en este panel están de acuerdo que especialmente en el caso de África debemos pensar de forma diferente, tenemos que trabajar de forma diferente, los modelos de negocios comunes no funcionarán. Entonces, el jueves la ICANN va a lanzar algo que llamamos la Coalición para África Digital. Invitamos a otras organizaciones de la comunidad técnica a trabajar con nosotros y repensar la forma en que trabajamos y que vamos a trabajar juntos. La ICANN ya hizo su primera inversión en África para hacer esto. Lo lanzamos en Kenia hace dos semanas, donde creamos el primer clúster de servidores raíz en Kenia y tuvimos un impacto inmediato antes de ser 40 por todas las consultas todo el acceso a internet iba a Europa ahora es menos del 10 por tuvimos un efecto inmediato de desinversión esto significa que la gente de África que accesa a internet tendrá internet más rápida y más segura y hablando de planes de inversión tenemos que decir que nosotros también nos ocupamos de esto entonces tenemos que hablar del tema importante tenemos que repensar las cosas Otros otro ejemplo es que la ICANN por primera vez se comprometió con la UIT para trabajar con otros aliados que nos parecen muy importantes en este sentido. Gracias. Habla UL Ford. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los programas e iniciativas que están disponibles para avanzar de la conectividad básica? a una que sea más asequible significativa para África y otras regiones en donde aún no hay conectividad completa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que sea lo más inclusivo posible para mujeres, niñas, grupos vulnerables que históricamente han sido dejados de lado o han estado retrasados? Hablamos de objetivos específicos. Los fondos de acceso universal y otras iniciativas públicas y privadas desempeñan un papel fundamental en cuanto a ayudarnos a cerrar esta brecha y asegurar que aquellos que han estado en desventaja históricamente no queden retrasados una vez más en el desarrollo digital. Esto debe utilizarse en la medida de lo posible. El 50% de los recursos, de hecho, deberían ser utilizados para garantizar que la, mujer, la participación de mujeres y niñas y para garantizar que no solamente participen, sino que se conecten de forma significativa y aprovechen las oportunidades digitales. Nuestro equipo hizo un estudio con ONU Mujeres. Y vimos que en general estos fondos existen, pero no son utilizados para el objetivo que tenían. No podemos aceptar esto. Y estos son mecanismos importantes que debemos apoyar para garantizar una mayor eficiencia y para poder cumplir con la meta de cerrar la brecha digital existente. Muchas gracias. Habla y orden. Muchas gracias. Y ahora pasaremos a una participación online a cargo de Doreen Marty. Muchas gracias. Voy a responder primero la segunda parte de su pregunta. Para ser lo más inclusivos posibles, necesitamos ese abordaje de múltiples partes interesadas si queremos... Que tenemos que poner la alianza en el foco de nuestros esfuerzos y nadie puede enfrentar el desafío por sí mismo. Tenemos que trabajar juntos para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean satisfechas. Y por supuesto tenemos que involucrar también a los grupos vulnerables en nuestro trabajo para escucharlos y para ver cuáles son sus necesidades de conectividad. Y también para desarrollar conjuntamente soluciones que respondan y satisfagan estas necesidades. Tenemos una serie de iniciativas emblemáticas. Creo que Joram estaba por comenzar a hablar acerca del compromiso que él hizo para la coalición digital en nuestra primera plataforma dedicada a la conectividad. Tenemos más de 500 compromisos que se han hecho y esperamos seguir creciendo. Otro ejemplo espacio de la conectividad en las escuelas y la ministra Paula es uno de los es quien desarrolla uno de los principales esfuerzos para brindar internet a las escuelas y para darles a todos los jóvenes oportunidad de conectividad y por supuesto también hay otros proyectos específicos para mujeres y niñas vinculados con nuestro trabajo de código y después voy a volver a este tema voy a compartir un poco más de información acerca de nuestro trabajo en, con mujeres africanas y también niñas norteamericanas. Muchas gracias. Ariol Ford, muchas gracias. Le damos la palabra al siguiente disertante. Habla Doreen, ¿me oye? Perdón, quizás me adelanté. Voy a subrayar entonces el programa y las iniciativas que están avanzando. Por supuesto, para ser lo más inclusivos posibles, es fundamental que tomemos un abordaje multisectorial y que pongamos las alianzas en el centro de nuestro trabajo, porque nadie va a poder resolver este desafío por sí mismo. Tenemos que trabajar juntos con distintos sectores y silos para garantizar... Que se satisfagan las necesidades de los grupos vulnerables y, por supuesto, debemos involucrar directamente a estos grupos en nuestro trabajo. Tenemos que escucharlos, ver cuáles son sus necesidades y desarrollar conjuntamente soluciones que respondan a estas necesidades. Un ejemplo, y creo que Joram iba a mencionarlo específicamente, es el compromiso que él hizo para conectar a nuestro socio, la coalición digital, que nuestra primera. Plataforma de compromiso de Naciones Unidas. Tenemos más de 500 compromisos que se hicieron y que llegarían a una inversión de 29 mil millones. Y estamos muy entusiasmados y esperamos que este número crezca. También tenemos nuestro trabajo de giga conectividad en las escuelas. Ruanda es un país con el que trabajamos. También trabajamos con UNICEF, con nuestro socio Clavo. El objetivo es conectar a todas las escuelas del mundo a Internet y a todos los jóvenes a oportunidades de información y alternativas. Por supuesto, nuestro objetivo general es promover modelos sostenibles en las escuelas y también en otras áreas. La sostenibilidad es clave y, por supuesto, la alianza público-privado es fundamental también. Gracias. Muchas gracias. el gracias. Muchas gracias. la palabra a Paula Ingabier. Paula Ingabier, ¿me oye? ¿Me oyen ahora? Sí, la oímos bien. Habla Paula. Inga a ver, estamos teniendo dificultades para oírlos. No vi que me estaba llamando. También voy a partir del punto que mencionaron los oradores anteriores. La conectividad, pasar de conectividad básica a conectividad plena es totalmente importante. Tenemos que ver cuáles son los desafíos para que los ciudadanos, que impide que los ciudadanos puedan abordar y acceder a conectividad significativa y asequible. Por supuesto, hay un tema clave que es la asequibilidad. Tenemos que implementar nuevos modelos de negocios en los que podamos por, por ejemplo brindar paquetes subsidiados, algunos países ya lo están haciendo, con programas de conectividad en donde se identifican distintas hogares y se les brinda servicios de ancha con descuento. Los oradores anteriores también mencionaron el acceso, el fondo de acceso universal. Creo que en la mayoría de los países este fondo no es suficiente. Lo clave es la forma en que se implementa y qué es lo que aborda. No solamente aborda las brechas de conectividad, tenemos que ver qué más podemos lograr en términos de subsidios y paquetes subsidiados que permitan que los diferentes ciudadanos tengan acceso a la conectividad. Y el segun, la segunda serie de programas que se están implementando para pasar de conectividad básica a significativa es el plan de llega Conectividad para Escuelas. El objetivo de este programa piloto era experimentar con un Pasar de un modelo de CAPEX o modelo de OPEX para ver cómo podemos utilizar los pocos recursos con los que contamos para implementar con programas de conectividad escolar en la mayor cantidad posible de escuelas. Y este programa ha resultado ser muy exitoso. Y la última parte de la pregunta que quiero mencionar brevemente es, ¿cómo podemos asegurarnos de que aquellos que aún siguen siendo excluidos sean incluidos y puedan acceder a conectividad significativa tenemos que diseñar programas pensando en estos grupos marginalizados. En el caso de Ruanda, son las mujeres, personas con discapacidades. Estos son temas que continuamos poniendo en el centro de nuestro trabajo. Necesitamos que estos grupos puedan conectarse. El tema es que si no podemos incluir, a contar a estas personas, no las vamos a estar incluyendo. Entonces, nuestro punto de partida consistió en identificar estas categorías diferentes y luego incorporarlas de manera intencional en los programas que implementamos para poder lograr la colectividad. Gracias. Muchas gracias. Creo que muchas de las. Habla yo a Creo que muchas de estas preguntas ya se contestaron. Pero volviendo a lo anterior, si hablamos de África como continente, de todos los países, es importante saber que. Estamos aquí para ayudar. No estamos aquí para definir los problemas ni encontrar las soluciones. En este continente, como en todas partes, se está reinventando la forma de hacer las cosas. Llevar Internet a otras partes del mundo fue más sencillo de lo que es aquí. Tratamos de trabajar con nuestros socios para encontrar y entender el problema. Pero las soluciones tienen que surgir de este continente. La Internet para África, tiene que ser desarrollada por las instituciones locales. En cuanto a llevar a más personas en línea, la Internet ha sido construida para ofrecer acceso igualitario. Estuve en América Latina muchos, hace muchos años y me preguntaron por qué es importante llevar a las personas en línea. Y me dijeron que es importante, pero ya me respondieron que si las personas están en línea de esa... Eliminamos las desventajas más importantes que enfrentan las personas desfavorecidas, que es el acceso a la información. Si las personas tienen acceso, tendrán información. Les estamos ayudando. A, tienen que tener acceso a la misma información. La Internet en sí misma garantiza este acceso igualitario a la información. Esta persona quisiera hablar sobre la importancia de crear contenido y soluciones locales. Estamos muy orgullosos de nuestro programa. De conectar a, a las niñas de África. La idea es que las niñas y las mujeres jóvenes aprendan diferentes tipos de habilidades. Aprendizaje por máquinas, inteligencia artificial. Ya hemos capacitado 25.000 niñas y mujeres en, toda, en todo el continente. Entonces, esto es muy importante. Además, hemos creado recientemente un centro regional de conocimientos para inteligencia artificial, para que las mujeres jóvenes, las niñas y los hombres jóvenes también tengan acceso a esta oportunidad. Lo hemos creado en Congo. Entonces, creamos la infraestructura para... Apoyar la, el aumento de la penetración en el continente. Estamos muy orgullosos. Nuestro centro africano de ciberseguridad que se creará en Togo con el mismo principio. Creando una oportunidad para todos. Tempranamente hablé sobre la infraestructura. La Unión Africana tiene una estrategia digital. Una estrategia de transformación digital para África. Entonces, apoyamos a los países para que formulen estrategias de transformación digital nacional. Para, es importante identificar los problemas de cada país para que se desarrollen soluciones nacionales específicas para cada país. Para que esto se haga una realidad. Gracias. Haga el Ford, muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Para mejorar la conectividad básica y para que esto sea asequible y significativo, en mi opinión, los legisladores y los reguladores y otras partes interesadas pueden intervenir utilizando herramientas para. Incentivar las inversiones a la luz de los programas regulatorios. Se trata de introducir, por ejemplo, la competencia. Cuando introducimos la competencia, podemos lograr la calidad de servicio. Calidad de servicio, podemos lograr asequibilidad y también posibilidad de acceso y la disponibilidad de la infraestructura. Además, también es importante lanzar programas que incluyan alianzas sector público-privado y participación del sector privado. Debemos también aumentar la cobertura de la red. También se podría implementar un programa que permita mayor acceso a dispositivos, especialmente teléfonos inteligentes, y también, y también se, se podrían otorgar subsidios para la compra de estos, de estos dispositivos, dispositivos por, ejemplo, por ejemplo, en zonas rurales. rurales. También, también es, importante es importante implementar el servicio universal. Un fondo de servicios universales, de hecho, de hecho esto sería, sería útil. útil. También, también se, se trata, trata de, de crear ciertas fuentes alternativas de energía, especialmente en zonas rurales donde energía eléctrica no siempre está disponible y donde hay problemas de conectividad, especialmente cuando hablamos de conectividad significativa. Entonces, hay diversos mecanismos que se pueden implementar a través de políticas. Se trata de abordar la brecha de género, y también los temas de accesibilidad para las personas con discapacidades. Muchas gracias. Habla otra persona, habla Jubel Ford. Muchas gracias. Habilidades digitales. Son, las habilidades digitales son un clave para una conectividad significativa. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué manera creen ustedes que la población, incluida la juventud en África, pueden estar al tanto de los cambios frecuentes que se dan, adoptando las nuevas habilidades digitales necesarias para beneficiarse a, a, a pleno del Internet? Hablo otra persona. Muchas gracias, señor presidente. Tengo cierto sesgo, debo admitirlo. Yo creo que la juventud y las próximas generaciones... Van a, Van a ser, ser va a ser la más generación salida, más inteligente y productiva y, productiva. y creo que creo esto que que que se va a dar a así sí, sí. ya sea sí, que, que los capacitemos, lo capacitemos o, no. o no si es que si tienen dispositivos. dispositivos lo más, lo más importante es el acceso necesito, dicho esto, esto si, si, si queremos acelerar esto, este, este el logro de este, logro de este objetivo, objetivo debemos, debemos brindar capacitación, capacitación en todas estas áreas voy a tratar de explicar cierta capacitación que organizamos en este continente. De lugar, en primer lugar, un tenemos un programa que, que ya capacitó a 200.000 personas en capacitaciones las capacitaciones personales. personales, hemos llegado a 1.700.000 personas. 000 000 000 a través de cuentas Instagram Instagram, de las las Instagram, Instagram les damos capacidades para utilizar las, las TIC. Y también les enseñamos a utilizar las TIC de manera segura, con respeto y logrando la equidad de muchas maneras. Hay muchos gobiernos... aquí presentes así, en, el aquí, en el auditorio que se mediciaron, mediciaron, mediciaron, mediciaron, mediciaron, mediciaron. así como así sus así poblaciones. poblaciones hemos capacitado 300.000 personas, personas, personas, personas en forma presencial a 3.800.000 mil personas, personas, personas, personas, personas, personas. personas hay empresas hay como, meta como meta que dan esta capacitación, capacitación pero lo más, pero más, más importante, importante es darles a los jóvenes una vez más que van a ser más productivos más inteligentes tenemos darles los dispositivos y el acceso para que puedan seguir para su propio camino y vamos darle Chipotle, la, la, la, la, la capacitación necesaria. Esto fue dos minutos y un segundo, señora Presidenta. Me aplauden por esto. el ayuda? Sí. Sí. sí, sí, sí. Se merece, Se merece una ayuda. Todos estamos de acuerdo, eh, acuerdo en eh, que las habilidades, habilidades digitales, digitales son componentes clave para, clave, para la conectividad clave, clave, significativa. Clave, y no clave, son, son las son habilidades, habilidades clave, que tienen que, que tienen ver con usar, como, usar, como, usar como, beneficiarse y beneficiarse y, de, de Internet, sino también habilidades que tienen que ver con la codificación y diseño Esta es la sociedad del futuro. En Europa... Se está, Se está trabajando en las habilidades. el 2023 2020, es el año europeo de las habilidades. En 2021 la, la Comisión Europea estableció que esta iba a ser los objetivos de la década digital. Porque es importante esto porque de uno los de las objetivos de la década digital son las habilidades. Ideas que va que haber en 2030 20 millones de este, tics este este en Europa, que es mucho más de lo que tenemos hoy. Y un 80% por de la población... Deberá, sí, sí, tener deberá tener habilidades digitales básicas, básicas. básicas. Entonces, Entonces yo, creo, yo que creo que los objetivos, objetivos o las metas son las pueden ayudarnos a crear y desarrollar, desarrollar capacidades a esas personas, pero lo que vemos es que, es que podemos, podemos enseñar, habilidades enseñar habilidades en instituciones académicas. académicas. Esto, puede Esto puede estar, estar apoyado con financiamiento por público y privado. privado. Pero otro punto pero importante punto que vemos desde el de punto de vista de la industria es la mejora de las capacidades. Necesitamos mano de obra capacitada. Debemos trabajar con los para preparar para a los trabajadores para el futuro. Y una, y una forma, forma de brindar acceso a, acceso a las mejores habilidades, habilidades a las mejores habilidades, habilidades, habilidades, a través de alianzas multisectoriales que vemos en todo el mundo. Y esto, y esto incluye la industria, la industria que yo represento, de que debe trabajar junto con los gobiernos y la sociedad civil. Entonces, quiero recordarles algo para terminar, Debe darse, debe darse el clima, clima adecuado, adecuado, no solo, no solo para, para las inversiones, inversiones, sino que necesitamos, sino que necesitamos también un Internet, Internet abierto y global, basada en normas, normas internacionales, internacionales y, internacionales. y, y, y, y, y. Gobernada, gobernada con un modelo, con un modelo ascendente. ascendente. Gracias. gracias. Habla Yuval Ford, Ford de, muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Y ahora, y ahora habrá, le doy la, doy palabra, doy la palabra, palabra a Junhua Lee. Habla Junhua Li. En este momento, este momento no estamos recibiendo audio. Les pedimos disculpas y retoma, disculpas, si retomaremos en cuanto se, se inicie, inicie, en cuanto inicie nuevamente el audio. audio. Los intérpretes, Los intérpretes pedimos disculpas, disculpas, disculpas y, retomaremos y retomaremos la interpretación en cuanto, en cuanto recibamos, recibamos el, audio el audio correcto. correcto. Les pedimos disculpas y retomaremos la interpretación en cuanto recibamos el audio correcto. Gracias. Los, Los intérpretes sí, pedían sí, disculpas, disculpas, disculpas, disculpas, pero, pero no, el, podemos el, no podemos interpretar en este momento, momento ya que el audio original no es lo suficientemente suficiente, claro, claro, claro, claro. gracias. gracias, gracias, gracias, gracias. Muchas, Muchas gracias. Gracias. gracias. Hemos tenido, tenido algunos problemas no. técnicos, no. así que, que, que cambiamos, que cambiamos. No. el micrófono. Ahora le voy a pedir voy a a la hablar, palabra. Le voy a pedir, voy a pedir a al señor. señor. Que responda a la pregunta. Habla el señor Marco Bueno. Muy bien. Como educador. También, también sean, también emprendedores, sean emprendedores, emprendedores y vivan, y vivan, vivan la internet, vivan, internet, internet, internet en el... ...de banda ancha. Mejora el PBI. Bueno, hemos trabajado en pos de esto. Debemos saber qué habilidades se necesitan y sabemos que la educación es un factor importante para la conectividad significativa. Debemos desarrollar habilidades técnicas y debemos hacer el trabajo técnico para desarrollar esas habilidades para que no haya que tercerizar los elementos técnicos, especialmente lo que tiene que ver con los STLDs, el DNSEC y los servicios de nombres. Buscamos desarrollar nuestras capacidades técnicas, pero debemos ser cuidadosos porque hay algunas decisiones operacionales que son difíciles de revertir. Hay un ciclo muy prolongado de ciencia y tecnología de investigación en estas áreas que desarrollaron productos que vemos en Internet. Debemos asegurarnos de que nuestras instituciones educativas y de investigación estén preparados, preparadas y conozcan y participen en las actividades, de las actividades internacionales. A lograr nuestros objetivos de acceso a la diferenciación entre economías tendrá que ver con la calidad de la educación. Para esto debemos mejorar nuestros programas de estudios y debemos hacerlos más amigables con respecto a la Internet y al mundo online. Debemos promover la, las redes de investigación nacional para brindar conectividad a las instituciones de investigación y académicas, incluidas las escuelas. Muchas gracias. Ahora voy a, pedir al señor, voy a pedir al señor Ronnie Taylor que responda. Muchas gracias. La respuesta. Les voy a dar una respuesta del Caribe, de donde vengo. Especialmente el proyecto de Barbados. Un proyecto en el que participé, que se llama Embajadores Digitales. La educación es gratuita, inclusive la educación terciaria. Pero estamos donde aquellos que estudian informática deben devolver algo a la comunidad. Eh, con el gobierno lanza proyectos digitales o servicios digitales, esto forma parte de un proceso y las personas que participan son capacitadas y después implementan estos centros comunitarios en las escuelas, así participa la generación más joven, nos centramos en grupos también de personas con discapacidades y marginalizadas. Así estamos llevando a cabo una iniciativa de transformación digital. Capacitamos a ciertas personas que después capacitan a personas en la sociedad. Por supuesto, hay otras iniciativas, tenemos muy buenos cursos online, también tenemos cursos en TIC que apuntan a mujeres, Cisco también tiene grupos específicos o trabajo o cursos específicos para mujeres y muchas iniciativas dirigidas a las mujeres y los jóvenes. Habla Jewel Ford muchas gracias. Excelencia Massieu, habla Timothy Massieu. Muchas gracias, señora moderadora. La pregunta con respecto a las habilidades digitales es muy importante. Y una pregunta que está enfrentando mi país. Debemos crear habilidades entre nuestros alumnos. Nos estamos centrando en esto. También estamos trabajando con las pymes. Trabajamos con el departamento de educación del país y con las universidades para mejorar los programas de estudios para mejorar la alfabetización digital, para que se incluya en los planes de estudio. Estamos trabajando con la juventud, alumnos de la escuela secundaria, brindándoles capacitación. Después, los alumnos educarán a sus padres en lo que es el mundo digital y les darán alfabetiz alfabetización digital, porque es algo nuevo. Estamos haciendo todo lo posible para que nadie quede rezagado aquí. Trabajaremos con la industria de nuestros socios para apoyar la alfabetización digital entre los pobladores rurales y las pymes. Estamos trabajando para crear laboratorios de TIC en las escuelas y centros comunitarios. Estamos creando laboratorios de TIC también en las comunidades y esto incluye... Estamos de, trabajando con las mujeres, la juventud, las personas con discapacidades que podrán experimentar con estas nuevas tecnologías. Así que también tenemos muchas actividades de concientización en todo el país, enseñando y hablando sobre las habilidades digitales. Cuando llegó la Internet a nuestro país, hace no tanto tiempo, esto llegó como una tormenta al país, algo muy repentino, y muchas personas no sabían cómo utilizarla no sabían cómo utilizar el mundo digital. También, entonces utilizaban la internet de manera incorrecta, inadecuada. También utilizaron de manera incorrecta las redes sociales. Estamos trabajando entonces en estrecho contacto con la industria para crear programas de capacitación. El mes pasado firmamos un memorando de entendimiento con varias universidades para organizar un programa y también estamos trabajando con otras organizaciones y con clústeres de TIC para desarrollar problemas de programas perdón, de alfabetización digital. También firmamos un memorando de entendimiento con AppNIC y CISCO Quiero decirles que también firmamos un acuerdo con ello. Muchas gracias. Ahora, Juan, muchas gracias. Excelencia, debo interrumpirlo. Ahora vamos a pasar a Dorín para su respuesta. Muchas gracias. Quisiera acotar algo de lo que se dijo antes, lo dijo Yoran. Es el igualador más importante. Pero es indispensable tener capacidades. La investigación muestra que las capacidades constituyen una de las barreras más importantes para encarar la, la transformación digital. Necesitamos más capacidades, educación, lo antes posible, diría. Las capacidades digitales y la concientización se deben enseñar a nivel primario en las escuelas. Eso es algo... Uh, en lo que estamos avanzando en nuestro esfuerzo de conectividad GIGA. Los jóvenes tienen que tener información, medios, también el aprendizaje de toda la vida gana importancia. La UIT, por supuesto, está haciendo su parte con distintos programas en capacitación, el, el, tenemos la academia, los centros de transformación digital, siete en África, centrados en la parte intermedia, en capacitación de instructores y también para pymes en tecnologías digitales, innovación en emprendedorismo. Trabajamos con la OIT y la comunidad africana. Para estas capacidades en África tenemos talleres de programación para que todas las personas, todas las mujeres, todas las niñas puedan de manera igualitaria programar, tener habilidades digitales y también el eh, esfuerzo de Generation Connect centrado en los jóvenes, habla la señora Jordan. Pasamos a la próxima sección. El pulso en un mundo post-COVID, que podemos aprovechar de la pandemia de la infraestructura digital significativa para el desarrollo humano. Les voy a mostrar un poco de la situación de Barbados. Tenemos casi un 80% de penetración, pero cuando llegó la pandemia... Y entramos en la cuarentena, teníamos que tener escuela en línea y teníamos acceso, pero no el dispositivo para acceder. Entonces teníamos una situación con un hogar con tres niños, dos padres, los tres niños de distintas edades, en distintos niveles escolares. Los padres, en el, de pronto uno trabajaba desde el hogar, pero había una sola computadora, un solo teléfono. La manera en que estamos encarando esta conversación es respecto de la infraestructura digital y el acceso a dispositivos asequibles. Y voy a comenzar con usted, señor Pedro. Habla el señor uh, Antonio Pedro. Por supuesto, el COVID-19 ha sido siempre un desafío para África con la brecha digital a la que se hizo referencia, no solo entre norte y sur, sino también entre los distintos países y la división entre lo rural y lo urbano. Pero demostró la propuesta de valor de la transformación digital en el sentido en que pudimos encontrar soluciones a algunos de nuestros problemas, desde las compras electrónicas que facilitaban de pronto el acceso a bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos plataformas de Atex, de ABA, que nos permitieron tener acceso a vacunas, a servicios, a bienes, entonces hacia el futuro. Acá nuestra moderadora Permítame un poco más de tiempo. Es importante también el, la cumbre de la Unión Africana de Jefes de Estado. Tiene que ver con ir hacia el futuro, la, clave, eh, eh, el, la cumbre es clave para llegar a estas metas, la transformación digital, la propuesta de valor entre distintas jurisdicciones, por ejemplo con estudios y evidencia que muestran que las inversiones en la transformación digital aportan significativamente al PBI y a otros aspectos. Tenemos a los ministros de finanzas que pueden brindar los recursos para que podamos invertir en la mejora de la infraestructura, el acceso a banda ancha y demás. Hoy celebramos desde Ruanda y otros en el continente el reconocimiento de la importancia Precoz en el desarrollo de la infraestructura digital y los ecosistemas y, e invierten ahí y eso es necesario. Es necesario invertir en ese proceso. Por ejemplo, en la central, el costo de acceso a la Internet es prohibitivo. Uno de nuestros trabajos fue tratar de demostrar mediante la comparación entre África Central, lo que no hacía y lo que sí hacía en África Oriental al establecer un área de red y eh, las ventajas eh, a través de la facilitación de los negocios también para los ciudadanos eh, comunes y demás. Entonces, tenemos que implementar la agenda en África Central. Hemos convencido a los responsables de la política. Joel Ford dice, que tenemos que detenerlo allí. Muchas gracias, eh, señora uh, Paul Engabire. Toma la palabra, Paula Engabeyer. Muchas gracias por los ejemplos de Barbados. La, una necesidad trae inversiones, nos enseñó la pandemia. Aceleró la transformación digital entre los distintos países para verificar que hubiera acceso, pero notamos rápidamente que hay muchos países y respecto de las estadísticas, pero, de, pero es muy bajo a nivel uso tenemos que verificar que la gente que puede acceder o que vive dentro de áreas con cobertura también de muchas maneras sea significativo el acceso y el beneficio de la infraestructura implementada. Se han preparado para aguantar mejor la tormenta. Cada vez que podemos tener algún tipo de crisis que suceda, lo mejor preparado que estemos respecto de infraestructura, que la gente significativamente pueda estar conectada, podremos enfrentar lo que venga. Hoy o por hoy, cuando vemos cómo trabaja la gente, cómo está cambiando en modelos híbridos de manera aceptable, también las escuelas con enfoques híbridos para verificar que tengamos inversiones aceleradas pero tiene que ser un enfoque no solo en infraestructura son cosas que hemos eh, hablado de que comenzamos también tener dispositivos asequibles contenido adecuado en idiomas locales crear acceso para todo el mundo para tener contenido de manera interesante pero también para poder estar seguros de que la asequibilidad sea posible con todos los servicios. Eso es lo que nos enseñó la pandemia del COVID en un enfoque multisectorial para brindar una conectividad significativa. Eh, habla la señora Forde, le doy la palabra Onika Maguaca. Habla Onika Nagwaka. Muchas gracias, moderadora, por compartir su experiencia. Ayuda a demostrar las desigualdades resaltadas de respecto de la experiencia de COVID-19. En primer lugar, creo que una de las cosas post-COVID son las políticas digitales que comprendemos mucho mejor. Y también tiene que abarcar a otros sectores. Es importante que colaboremos cada vez más para estar seguros de que estamos cumpliendo con las necesidades de la gente. Las políticas tienen que permear a los distintos sectores, a la educación, para ayudar a mejorar la vida de la gente. Creo, en segundo lugar, con este debate resulta claro de que hay una necesidad de recursos para poder resolver el tema del acceso universal y desigualdades. Creo que hace falta 428 mil millones de dólares para conectar a todos universalmente. Inclusive si el sector privado puede aportar la mitad, necesitamos que los gobiernos hagan eh, sus aportes también. Y finalmente, eh, hay algo que no mencioné, el COVID-19. También vemos un incremento eh, contraproductivo eh, respecto de la violencia basada en el género. Tenemos que tener políticas que minimicen, bueno, no minimicen, que eliminen la violencia en línea contra la mujer porque es uno de los factores que contribuye a la brecha de género digital. La señora Forde, gracias. Señor Lee, quería contar algo. Habla el señor Lee. Gracias, señora moderadora. Quería compartir algo más de información respecto de ir más allá de la pandemia. Después del IGF, en septiembre, las Naciones Unidas van, van a tener una cumbre de SDG, de los ODS. Vamos a reunirnos y va a ser una buena ocasión para que todas las partes interesadas consideren lo que tienen que lograr respecto de los ODS. También se propuso lanzar un compacto el compacto digital mundial para adoptar en 2024, donde la EU va a tener la UE va a tener en la cumbre del futuro. Invitamos a los aportantes de todas las partes interesadas y esperamos recibir aportes de ustedes. Gracias, moderadora. Joel Ford, muchísimas gracias. Señor Quainer, señor presidente. Señor Quainer, muchas gracias. La Internet crece donde desarrollamos beneficios de las aplicaciones que resuelven los problemas. Las grietas se aparecieron durante la pandemia y la cuarentena. También hemos visto a nivel eh, doméstico lo que sucedía. La Internet brindó acceso a los servicios internacionales. Internacionales. Los operadores brindaron conectividad con contenido. Pero no se permeó en la economía doméstica completamente. Lamentablemente el contenido no llegó a los puntos de intercambio y debe haber más accesibilidad en los puntos de intercambio. Los acuerdos de infraestructura no estaban preparados para eh, dichas eh, dichos pruebas de estrés. No se pudo fácilmente llevar a la gente, a la oficina, a las escuelas, no pudimos eh, utilizar los servicios locales que necesitábamos en línea. Muchos tienen planes para dichas situaciones. El acceso en línea no era parte de la cultura, pero pasó a hacerlo desde el COVID y tenemos eh, distintas eh, reuniones y trabajos virtuales emergentes moderadora Ford, Muchas gracias, señor Scully. Habla Paul Scully. Está muy bien resaltar la aceleración a través del COVID en la infraestructura y las pruebas del marco de multisectorial. Hay tantos organismos que, que están a la altura de los desafíos de la pandemia. También las autoridades públicas, los elementos privados que brindan educación a los niños, también servicios en línea y colaboración científica que resultó en programas de vacunas exitosos en todo el mundo. Pero tenemos que estar seguros de tener una lección y darle forma a lo que venga en un enfoque híbrido de trabajo para trabajar todos juntos para capturar el cambio. Y la resalta esto con su trabajo, buscando a los malos actores, con distintos tipos de fraudes, suspendiendo nombres de dominio, eliminando los que hacen faltas. Pero debiera decir, darle la bienvenida al IGF de la ONU, porque facilita los debates. Y eso es muy positivo. No siendo un organismo de toma de decisiones, permite que las partes interesadas tengan la libertad de explorar, debatir y comentar eh, las nuevas políticas sin ser restrictivos. Pero es importante que trabajemos también en las tecnologías. Vamos a poder votar a fin eh, de año también. Esto se va a hablar a través del sector privado, público y las nuevas tecnologías van a permitir que los jóvenes eh, acudan a la infraestructura digital en todo el mundo. Eh, señora Jordi, ¿qué medidas hay actualmente para garantizar más accesibilidad, significado eh, para la conectividad en África y más allá y qué marco necesitamos para complementarlo y lograr la Agenda 2030? Señor Taylor, ¿quiere tomar la palabra, por favor? Habla el señor Taylor Rodney, puedo hablar de los ejemplos del Caribe. Tenemos una iniciativa para implementar puntos de intercambio con enrutamiento más adecuado. Dado que el contenido local no necesita el tránsito internacional, por supuesto. Hay todo un sistema con IXP que va a ayudar a mejorar el acceso a Internet y que sea más significativo, especialmente ese si contenido local a para acceder, especialmente. En la universalidad, tal como hablamos antes, se tiene que implementar de manera más significativa. No tiene sentido tener los fondos en un banco si no se los puede utilizar para comprar dispositivos y utilizar en centros comunitarios y demás. Pero también vemos el problema de la conectividad como un derecho universal y lo tenemos que encarar de tal manera. Y buscamos tener el Pacto Digital Mundial, iniciativa de la ONU que prevé todos los recursos específicos, especialmente en aquellos países que tienen problemas de conectividad para que sea más significativo, pero hay otras consideraciones que ya se han comentado previamente respecto de la conectividad significativa y asequible. La moderadora, muchísimas gracias, señor Taylor, señor Timothy Matthew, habla el señor Matthew. Muchas gracias nuevamente a través de mi ministerio y el departamento de TIC de Papua Nueva Guinea. Queremos, estamos trabajando para cerrar la brecha de acceso para que nadie quede atrás y por eso tenemos énfasis especial en este tema hacia garantizar que las niñas, las mujeres, los discapacitados, los indígenas no queden de lado. Tenemos un taller sobre política de acceso universal, estableciendo metas objetivos sobre conectividad. Como decíamos, a nivel plenipotenciario de la UIT y en el plan de banda ancha, es crucial que las mujeres y las niñas, los discapacitados y los indígenas y demás estén incluidos en la economía digital. Por ello, estamos dedicados a un foco específico sobre este tema. Tenemos planes muy importantes que queremos implementar en cuanto a conectividad, asequibilidad. Y no queremos que los hermanos y hermanas del Pacífico queden de lado, así que también lo ofrecemos a nuestros vecinos. La moderadora uh, Ford, excelencia, no te voy a tener que cortar, muchas gracias. El señor Ibombo toma la palabra. Rogamos, nos disculpen, pero tenemos nuevamente problemas de audio de origen. En cuanto esté resuelto el tema de audio, seguimos adelante. Estaremos con ustedes cuando esté resuelto. Estaremos nuevamente con ustedes cuando esté resuelto. Rogamos nos disculpen. Estaremos con ustedes nuevamente cuando el problema de audio de origen esté resuelto. Rogamos, nos disculpen. En cuanto tengamos el audio resuelto, seguimos con ustedes. Muchas gracias. Para lograr los objetivos de la Agenda 2020, es importante reunir a todos los elementos, infraestructura, normas, gobiernos, habilidades para la innovación, gobernanza, para asegurarnos de que el IGF cumpla con su propósito de aquí en adelante. Esperamos ver cuál es la cumbre para el futuro que tendrá lugar junto con el Pacto Digital Mundial y el panel de líderes del IGF es un elemento importante de este marco importante. Yo creo que podríamos establecer Nuestros objetivos de ser sostenibles internacionales para Internet de una forma multisectorial. Sabemos que la tecnología digital está relacionada con muchos de los objetivos sostenibles de Naciones Unidas, pero tenemos que aprovechar este impulso que tenemos para la cumbre para el futuro y el impulso del pacto para establecer una serie de objetivos que determinen cómo queremos que la economía digital e Internet funcione en el futuro. Hay distintas regiones y países que están trabajando en este tema como la Década Digital de la, de la Unión Europea, que establece objetivos para conectividad y habilidades. Y quisiera decir, un comentario final con respecto al hecho de que este proceso debe ser inclusivo solo lograremos conectividad inclusiva y significativa solamente si el marco gubernamental es inclusivo. Esto significa que los organismos de gobernanza deben mirar fuera de la comunidad de Internet inmediata y deben comunicarse e interactuar con los sectores que están basando su negocio en Internet, como la salud, la banca, logística, etcétera. Habla la señora Forde, le pido disculpas por interrumpirla. Le damos la palabra al señor Marby. Se han dicho tantas cosas que es difícil hacer un comentario final, pero quisiera mencionar dos cosas. Primero, un comentario general. Una de las cosas increíbles es que cuando surgió COVID, nunca escuchamos que se cayera Internet. Tuvimos el día de Internet más grande en noviembre de 2020 con una enorme asistencia. Hoy en promedio tenemos un promedio de 3 trillones de solicitudes de acceso a Internet. El sistema nunca se cayó. Tenemos diferentes niveles, todos trabajan en forma colaborativa, con distintas normas, distintos niveles. Y tenemos que ver si podemos mantener eso. Todos los días, todas las conversaciones, debates... Hablan de cambiar esto y esto podría crear una fragmentación real de Internet. La fragmentación de Internet significa que uno no se puede conectar a Internet directamente. Por el contrario, Internet hasta ahora siempre ha sido una única Internet. También debemos decir que Internet debe ser local y global. Con frecuencia hablamos acerca de las grandes cosas que hace todo el mundo, hablamos a nivel global. pero es muy, muy, muy local. La mayor parte del tráfico es entre personas que están dentro de un país o una región. Si consideramos lo que ocurre en África, es tan importante generar un ecosistema en sus propias regiones y países para que el tráfico, los ideas de negocios, todo permanezca dentro del país. Uno de los factores interesantes es lo que estamos haciendo junto con nuestro compromiso. Tratamos de crear capacidades y trabajar con los operadores de código de país. porque es importante esto? Habla la señora Ford, le pido disculpas por interrumpirlo, señor Marvin, muchas gracias por sus aportes, señor Blache, y nos queda solo un minuto y medio. Al señor Boaque, un minuto y medio no alcanza, así que voy a decir brevemente algo con respecto a esta pregunta señora presidenta podría dedicar 10 segundos a recordarme la pregunta ¿Sí? cuáles son las medidas que se están implementando para garantizar conectividad internet accesible y asequible en áfrica y más allá de áfrica y qué clase de marco internacional necesitamos para complementar esto y lograr el objetivo de 2030 como dije la mayor parte de los marcos ya existen, tenemos Objetivos de Desarrollo sostenibles trabajamos con la OIT, con ICANN, ya escuchamos a nuestro colega de ICANN, quienes nos dan el marco de múltiples partes interesadas para avanzar. Habiendo dicho esto, creo que necesitamos ciertas reformas en algunas áreas. Una de las áreas en la que nosotros nos centramos son las reformas del espectro, el uso de espectro sin licencia. Esto sería un gran beneficio especialmente en la banda de 51 a 71 gigahertz. En muchas regiones de África y bajo los auspicios de la OIT, se está trabajando en esto. Y también quisiera ver una reforma, un mayor uso de sectores regulatorios, como una empresa que se centra en la próxima plataforma informática, Meta, Estamos empezando a impulsar la innovación todo lo posible en algunos países. Esa innovación está un poco retenida por el hecho de que no hay marcos regulatorios implementados para estimularlo. Y vemos que hay ciertos sectores regulatorios que nos están mostrando y dando un buen ejemplo en ese sentido. Espero haberme mantenido dentro de mi tiempo. Ahora yo el Forde tiene 10 segundos adicionales por el tiempo que yo dedicase a la pregunta. Señor Scali, habla Ponscali, no se trata de la legislación, sino de los marcos y las alianzas y ya existen, ya sabemos cuál importante son, tenemos que trabajar con las TICs y tenemos que trabajar en el marco para asegurarnos de que se hagan las inversiones financieras, de que haya conocimientos locales y que todo apoye el acceso digital. Y estamos trabajando para mejorar y ampliar la conectividad de Internet y para cerrar la brecha digital a través de estas alianzas público-privadas. También estamos trabajando en la conectividad de la última milla a través de proyectos como el Plan Nacional de TIC, el Plan Nacional de Banda Ancha y a través del Plan de Regulación en Nigeria. Y volviendo a lo que mencionamos antes, tenemos que mencionar los dispositivos. Cuando estuve en Kenia hace cuatro años, vi que se utilizaban tablets para promover la educación. Es muy bueno para promover el uso acelerado de Internet. Para llegar a las escuelas, tenemos que ver cómo podemos ofrecer mejor la educación. Todo esto funciona a través de marcos organizados por el gobierno Reino Unido y otros gobiernos, y también organizaciones como el IGF. Habla Joel Ford, muchas gracias. Y antes de pasar al cierre, los voy a desafiar a todos a que me muestren cuán buenos son. Comentarios de cierre, 30 segundos. Voy a empezar con usted, su excelencia. Habla Timothy Macio, gracias. Queremos que, nuestra, que la gente en nuestras comunidades rurales tengan acceso a bienes y servicios del gobierno a través de teléfonos celulares sin tener que desperdiciar tiempo viajando y queremos que puedan conectarse con los hospitales y que puedan solicitar turnos para que los niños reciban las vacunas, queremos que las niñas puedan inscribirse en las escuelas y queremos que estos procedimientos sean mínimos con costo cero y también esperamos Ahora yo el Ford le pido disculpas porque se interrumpió, se acabó su tiempo y Ford, muchísimas gracias. Señora Paula Inga Bayer. Habla la señora Inga Bayer. Creo que ya lo dijimos todo a través de las distintas intervenciones. Lo clave es que desarrollemos las alianzas adecuadas que nos van a permitir cerrar las brechas que subrayamos y al mismo tiempo que nos permitan generar un, escala, un impacto a gran escala. Habla la señora Yolford. Gracias, señor Scali. A señor Scali, quiero agradecer al IGF por reunirnos a todos para este panel tan importante. El modelo de múltiples partes interesadas es fundamental para cerrar la brecha digital. Es importante que todos nos reunamos, que trabajemos en una alianza. Mis colegas van a participar en varias sesiones esta semana para explorar distintas ideas y ver cómo podemos lograr una conectividad universal, accesible y accesible. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Habla Yuel Ford. muchas gracias. Su excelencia, Rebo. Muchas gracias. Debemos lograr conectividad significativa. Y esto significa que debe ser una experiencia sin inconvenientes. Precisamos acceso total a Internet. Para que esto ocurra, necesitamos Internet de alta velocidad, los dispositivos adecuados y el uso no fragmentado. Muchas gracias. Habla Joel Ford. Y justo a tiempo, 30 segundos. Señor Lee. Habla el señor Lee. Bueno, ya se dijo mucho, así que solo tengo dos oraciones. Alianza entre todas las partes interesadas en la IG, en el IGF. Y en segundo lugar, acción, acción, acción. No limitemos eso al señor Juel Muchas gracias, señor Pedro. Habla el señor Antonio Pedro. Mañana las, el mundo será más complejo de lo que es hoy. Por lo tanto, debemos invertir en todo tipo de Capacidades y la Internet está en el centro de todo esto. Me entusiasma mucho lo que está pasando ahora. Hay una comunidad de 50.000 centros de datos de África que están trabajando juntos, de 50.000 científicos especialistas en datos que están trabajando juntos para desarrollar soluciones conjuntas. Muchas gracias. A la Forde, muchas gracias. Señora Bogdan Martin, habla Dorin Bogdan Martin, muchas gracias. Internet universal, accesible, accesible y confiable, agregaría yo, es nuestro objetivo. Tal como señaló el ministro Timothy, esto es fundamental. Tenemos que incluir a un tercio de la humanidad que está excluida digitalmente. Sin incluirnos, no lograremos la conectividad universal. Y para eso todos tenemos que trabajar juntos, tenemos que centrarnos en el acceso, la adopción y la creación de valores para liberar el poder transformador del mundo digital para todos. Gracias, Raúl Ford. Señor Taylor, habla el señor Rodney Taylor. 30 segundos alcanza para agradecer al secretario general por habernos incluido en este debate con un panel tan diverso que representa a distintos estados del Caribe y vamos a seguir cooperando Creo que tenemos el intelecto y la voluntad para resolver este problema y alcanzar la conectividad significativa. Gracias. Habla la señora Forde. Muchas gracias. Señor Cuenor. Habla el señor Marco Cuenor. Muchas gracias. África ha avanzado mucho a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, antes de ir a ningún lugar, tenemos que mirar hacia atrás y ver qué hicimos bien y qué es lo que no salió tan bien. África es... Es un continente muy grande, muy diverso. Y no hay una solución única para todos. Necesitamos paciencia, diligencia y quizás participación local y solidaridad interregional. Habla yo el Forde, gracias, pero debo interrumpirlo acá. Señora Fur, habla Lice Fur. Yo soy muy optimista con respecto al futuro. Creo que tenemos. Un trabajo muy interesante por delante. El modelo de múltiples partes interesadas es fundamental. Este panel nos demostró cuántas cosas buenas se están desarrollando, pero sigo creyendo que necesitamos objetivos de desarrollo sostenible para Internet, para que el trabajo realmente cuente y avance en el sentido adecuado. A la ayuda al Forde, muchas gracias. A la ayuda Marby, el desarrollo. Es importante para entender de dónde venimos las organizaciones técnicas regidas por el modelo de múltiples partes interesadas. Toma este sistema diseñado en la década del 60. Tenemos 5.000 millones de usuarios. Para nosotros es importante poder continuar con nuestro trabajo para poder tener una internet interconectada, abierta y única. Habla la señora Forde. Muchas gracias. Habla otro orador. Es fantástico estar en una sala en la que todos pensamos de la misma forma. Es importante darnos cuenta de la de importancia de la alianza de múltiples partes interesadas. También es fabuloso estar en una sala en donde yo puedo reconocer mi privilegio y a la vez reconocer el privilegio de toda la audiencia que está aquí presente. Y entender que nos quedan cuatro días por delante para reunirnos, hablar acerca de oportunidades potenciales y de los desafíos también y la forma de abordarlos. Y al igual que yo, espero que mis colegas de Meta que están acá, todos utilicemos nuestro tiempo de forma productiva para los sectores más vulnerables y subatendidos. Sí. Señora Ibel Forde, muchas gracias. Le damos la última palabra a Onika Makwaka. La exclusión de género está costando mucho dinero en nuestros países. En 2020, una pérdida de un trillón de dólares en el PBI. Entonces, la exclusión tiene un costo real. Y quisiera agregar de que, si bien sabemos que lo correcto es asegurar de que haya igualdad de género en las políticas de, G, de TIC, también tenemos que tener en cuenta que es lo que corresponde del punto de vista costo efectivo para acelerar la economía digital. Habla Yuel Forde, gracias. Vamos a dar por cerrada la sesión. Quiero agradecerles a todos por haber participado. Quiero agradecer especialmente a mi equipo. Tuvimos un debate increíble, con un panel increíble. Quiero agradecer especialmente a las personas que se conectaron de forma remota. Esperamos recibir ahora el informe del relator y ver cómo podemos continuar avanzando con estas iniciativas y trabajo de colaboración. Les voy a pedir un gran aplauso para los miembros del panel. Y les voy a pedir a los miembros del panel y a los participantes remotos que no se muevan, dado que vamos a tomar una foto al final de esta sesión. Gracias a todos.